cordiales. Os habla Luis de Prixline. En esta ocasión voy a ser breve, pero intenso. Vamos a responder hoy a la gran pregunta que nos hacen en cualquier entrevista de trabajo. ¿Cuánto te gustaría ganar? Vamos a ver qué hay que responder ahí. Pues os lo voy a decir ya muy claro desde el principio. Nunca respondáis esa pregunta. Ahora os explico el por qué, incluso aunque os presione. No hay que negociar nunca al principio de un proceso de selección. El, el sueldo lo que nos gustaría ganar ¿Por qué? porque primero no nos conocen de nada y, y basta que digamos un, un sueldo una remuneración que no esté dentro de las posibilidades de la empresa para que ya no pasemos a la siguiente fase del proceso que es lo que nos interesa al principio pasar de fase segundo motivo por el que nunca hay que responder a esa pregunta ahora os indico cómo la podéis evitar es que a ningún seleccionador vale le gusta que el candidato se mueva por otras motivaciones. Entonces, ¿qué, ¿qué hay que responder cuando nos preguntan cuánto nos gustaría ganar? Pues le tenéis que decir que, mira, que a mí me mueven otros motivos, le decís los motivos que queráis, pero que desde luego el tema del dinero, que no, que no es el motivo principal. ¿Qué os puede decir el seleccionador en ese momento? Pues os puede decir, bueno, sí, pero dime por lo menos un, un, una banda aproximada, porque para ver si puedes pasar al a, o sea a ver si lo podríamos pagar pagártelo para pasar a la siguiente fase entonces tú insiste que no que no que no que para ti el dinero es lo lo de menos y que tienes otros motivos oye que te sigue presionando mucho pues bueno dile como mucho una banda vale una banda salarial que esté entre lo mínimo que hayas ganado o que estés dispuesto a lo máximo y, y esa banda que sea muy amplia hasta del cien por cien podría ser y entonces a lo mejor te dice, bueno, pues se salen las posibilidades de la empresa, no, no pasas al, a la siguiente fase. En ese caso, tú dile que estarías dispuesto a negociar incluso a la baja. ¿Vale? Ahora os explico, chicos. Mmm, en esta fase, el tema del dinero es lo de menos. Os interesa pasar a la siguiente fase, en el proceso de selección. ¿Cuándo hay que negociar el tema del dinero? Pues ya cuando os llame la empresa que os han seleccionado ahí sí ahí sí ya podéis negociar cuánto queréis ganar vale pero nunca antes de verdad acordaros chicos. voy a, voy a terminar ya este vídeo en directo que Priscilla siempre hace los vídeos en live al principio de un proceso de selección jamás jamás jamás habléis del salario vale si os presionan una banda ancha y di siempre diciendo que sois flexibles y que el dinero es lo de menos que os motivan otros motivos ya cuando os llamen, que os han seleccionado, ahí sí podéis negociar. ¿Vale? Pero nunca al principio, que no os conocen de nada. ¿Vale? Pues nada, chicos, solo era esto lo que os quería...